Bien, estamos aquí en el Colegio Luciana Centeno donde hemos dado una rueda de prensa aquí en plena cerquía de nuestro casco histórico explicando cómo Sadeco nuestra empresa pública de recogida de residuos va a quitar los contenedores de la vía pública para eh, guardarlos en un ecopunto. Se trata del trabajo que estamos haciendo diariamente ya tenemos nueve ecopuntos más cinco que se van a construir son 14 una inversión de más de 600 mil euros en este mandato para bueno, intentar en la medida de lo posible retirar todos los contenedores de la vía pública. Tenemos ya dentro del casco histórico más del 50% en ecopuntos eh, y en soterrado, además de en el puerta a puerta que hacemos, ya retirados de la vía pública y bueno, es una buena noticia que sigamos haciendo este trabajo. Un trabajo además que ayuda a que no haya gentrificación en el casco histórico, que el casco histórico no sea una cuestión exclusivamente para el turismo, sino que podamos convivir los vecinos y las vecinas que con esta eh, importante actividad industrial que se hace en la ciudad, eh, actividad económica, perdón, y que eh, ayude a los vecinos y a las vecinas a vivir un poco mejor en el casco histórico.